pelotones, comandan teniente de corbeta, así se pronuncia primer, segundo teniente en la marina Valenzuela Álvarez segundo teniente Rosario Céspedes teniente de corbeta Peña Lluberes. ahí están los marinos en San Francisco de Macorís y ahí vienen ellos aéreos Escuadrón, que es igual a una compañía, comanda el capitán paracaidista Juan Manuel López Enríquez de la Fuerza Aérea. Primer pelotón de tres, comanda el segundo teniente Araujo Méndez, el primero, el segundo segundo teniente Juan Reyes Mañón. Y una dama mandando, ahí se acerca Fanny Nicole Abreu Calderón, segundo teniente de los Calderón de aquí. ¡Mírenla ahí. Ur. Un...